¡Jonah! ¡Lara! Tengo tanto que contarte que no sé. ¿Estás en la tumba del profeta? Sí, pero me han seguido. ¿Qué? ¿Eh? ¿Quién? Se hacen llamar la Trinidad. Han intentado matarme. ¿Qué narices pasa aquí? Me estás asustando. La tumba estaba vacía, pero creo que buscaban la Fuente Divina. ¿El artefacto que buscaba a tu padre? Sí, y hay más. Encontré este símbolo en la tumba. Sabía que lo había visto antes. Me estaba volviendo loca. Entonces me acordé de que lo había visto en los libros de papá. Escucha esto. La ciudad perdida de Kitev. Se dice que desapareció en Siberia en el siglo XII. La leyenda cuenta que en la víspera de la invasión de la horda mongola, se hundió bajo un lago. ¿Y tiene que ver con el artefacto del profeta? Es el mismo símbolo. Lara, Si la fuente divina está oculta en las ruinas de Quitez esperando a que la encuentren, tengo que ir. ¿A Siberia? ¿Estás de broma? Piénsalo. Si es cierto que esa cosa puede revelar el secreto de la inmortalidad, lo cambiaría todo. Las enfermedades, el sufrimiento, la muerte, se irían. ¿Tú te estás escuchando? Yo no. Hemos pasado por muchas cosas. Sabes que hay algo más ahí fuera. Esto podría ser real. No me importa si es real. He perdido a muchos amigos y no quiero perderte a ti. Papá nunca lo relacionó con Kitez. Lo dejó todo por esto. Tú incluida. Deja ya de culparte por lo que pasó. Él se lo buscó. No puedo abandonarle. Ahora no. Es todo lo que tengo. No, no lo es. Si lo pensases cinco minutos, quizá lo verías. ¡Puedes pararnos! Mierda, Lara. ¿Qué vamos a hacer? Les he llevado a ella, Jonah. Si la Fuente Divina es real, hay que encontrarla antes que ellos. Entonces a Siberia. ¿Me oyes? Vuelve No intentes encontrarme Tengo que hacer esto sola Dios Dios oh. Debo encontrar refugio Un fuego Bien, esto debería funcionar Con esto no paso la noche Tengo que recoger más eco como para hacer espero acaba de morir nada de carne de vuelta al campamento Los hombres están inspeccionando las ruinas. Si el artefacto está allí, lo encontraremos. ¿Qué hay del resto? Siguen resistiéndose, pero pronto tendremos la situación bajo control. Bien. La Trinidad tiene fe en ti. La Trinidad. Voy a necesitar un arco más fuerte. Ojalá el dolor no fuera tan familiar. Es como mirar a un viejo enemigo a los ojos. Quiere derrotarme. Que me deje morir. Pero no lo haré. No puedo. Aquí hay algo. Tiene que haberlo. Si no, la Trinidad no se habría metido en este infierno nevado. Solo espero que Jonah esté bien. Que encontrara un camino de vuelta. No. No podría arriesgarme a que se quedara conmigo. Otra vez no. Volver a sentir el dolor de perderlo sería insoportable. Este es mi camino. Y solo mío. Estas ruinas son mongolas. I <laughs> Trinidad, están aquí. Mando, me recibes. Joder, ¿qué coño era eso? Equipo de reconocimiento, aquí apoyo, responded. Equipo de reconocimiento, responded. Había algunas interferencias. <risas> Lara, ¿sigues prefiriendo no usar la puerta? Es más rápido por aquí, papi Ven aquí, pequeño mono <risas> ¿Vas a irte a otra aventura? Sí, la mayor hasta ahora Vale, pues he decidido que debería ser tu ayudante Ah, ¿de verdad? Bueno, no querría tener a nadie más a mi lado Pero esta vez es muy peligroso Lara, escúchame Algún día dejarás una enorme huella en este mundo. Me harás sentir orgulloso. Un momento, cariño, tengo que cogerlo.